¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al Rincón de Roxy en su segunda temporada de creatividad colaborativa. Hoy vamos a traer este hermoso modelo gracias a nuestros a nuestra amiga de Sileni Design. Sileni Design como muchos la, con, la conocen como Sileni, Silenny tiene su tienda física, de, de materiales de bisutería y hoy eh, se nos une a este hermoso proyecto de creatividad colaborativa con este hermoso arete en gotas y cristales, miren, él está secando ahora mismo porque le hemos puesto un poco de lata recuerden que este tip está en nuestro canal de YouTube el tip de la laca hoy vamos a usar otra laca diferente esta no la envía Sileni gracias Sileni por, por enviarme este hermoso regalo de esta laca y recuerden que la laca hace el mismo, la misma función no importa la marca simplemente es otra casa que la distribuye la vamos a poner por aquí bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo. Gracias a todas por seguir el canal, por apoyarnos. Recuerden suscribirse, regalarnos un like y, con, y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante que nos sigan en todas las redes y que también compartan nuestro video con todo el que lo necesite. Bueno chicas, para empezar vamos a utilizar un enganche para arete laminado. Vamos a usar un pin, mirenlo aquí, de cabeza redonda. Una argollita, argolla, de 5 milímetros, también laminado. Tenemos cristales del número 4. Tenemos riboli Perdón. Bicono del número 3. Mostacilla de la número 11. Y tenemos gotas número 14 miren aquí donde está nuestras amigas las pinzas tijera aguja y el hilo nylon vamos a trabajar con el hilo nylon recuerden que para trabajar con la laca necesitamos aquí está un plato de cerámica para colocar nuestro, recuerden nuestro nuestra pieza y colocarle la laca para que la laca no vaya a dañar nuestro paño o nuestra mimosa de trabajo bueno chicas, miren, para empezar para empezar lo primero que vamos a hacer es tomar dos gotas no pueden para acá porque con eso vamos a trabajar en este tutorial vamos a utilizar mucho lo que es la fuerza pero pero sin sin que sin esforzarnos mucho que, para que no se rompa nuestro hilo. Primero tomaremos una silla de la número 11, entramos a la gota, así de esta de esta forma, tomamos otra silla de la número 11, un cristal número 4, una silla 11, Aquí está nuestro hilo. Y tomamos de esta forma. ¿La ven? Tiene que quedar así. De esta forma, como pueden ver, entramos a la gota. Alamos nuestro hilo y eso lo vamos a repasar. Miren cómo queda. Ese es nuestro inicio. ¿Pueden ver? Esto lo vamos a repasar y vamos a tratar de que nos quede justamente muy pegadito lo que es lo que viene siendo las gotas Miren, hacemos un poquito de fuerza claro está sin sin hacer pa, mucha para que el hilo no se vaya a romper estoy jalando el hilo Miren, ven lo que le estoy diciendo de la gota que tiene que quedar Justamente, miren, tienen que quedar justo. Y a esto voy a hacerle un nudo. Vamos a hacer un nudo otra vez. Y otra vez. Y dejamos ahí. Miren, tienen que quedar así. Así tiene que quedar. Ahora vamos a cortar ese exceso de hilo para que no se vaya para que no, no estorbe, ¿verdad? miren. Aquí tomé una moza silla de la número 11, un cristal número 4, otra moza y tomo la gota de esta forma. Tomo otra moza llevo hasta abajo estoy en la parte de abajo ¿verdad? ahora entro en esta gota así de esta forma así ¿ven? y halo aquí y aprieto vamos a dar y mantenerlo firme para que no se floje estoy, estoy simplemente repasándolo esto vuelvo y lo repaso así de esta forma Vamos a repasarlo y apretamos así, apriete un poquito sin alar mucho el hilo para que el hilo no se vaya a romper y pasamos y nos vamos a quedar aquí, aquí de esta forma, aquí vamos a hacer lo contrario, tomamos una mozasilla, ahora tomamos la gota de esta forma hacia abajo tomamos mozasilla recuerden que estamos trabajando con los cristales 4 tomamos el cristal y tomamos otra mozasilla y hacemos esto en total aquí vamos a poner 5 gotas y volvemos a hacer lo mismo acomodamos las gotas así de esta forma apretamos que ella nos quede justo con la con la que está miren ven cómo van quedando apretamos poquito jalamos nuestro hilo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia con los colores también de su preferencia ahora vamos a colocar nuestra última gota para completar las 5 ven, ¿Ven como está quedando vamos a hacer lo mismo vamos a silla cristal vamos a silla y tomamos la gota de esta manera así, y la llevamos hasta arriba apretamos apretamos Bien. yo espero que ustedes me envíen sus creaciones espero también que lo modifiquen que le hagan más que le hagan más modificaciones Bien. y ahora yo voy a dirigirme hacia la parte de arriba miren así, miren como queda, miren como queda, como si fuera una media luna, miren, a esto voy a hacer un pequeño remate, aquí, estoy buscando el hilo, el hilo es medio transparente, pero vamos a buscar el remate, vamos a hacerlo y vamos a hacer un remate ahí, pequeñito, y eso nos va a ayudar, y a proteger nuestro trabajo aquí voy a bajar otra vez hacia la gota aquí voy a hacer otro pequeño remate así ¿ven? está sujeto ¿verdad? entonces ahora lo que yo voy a hacer es tomar una mozacilla 11 y un bicono y una mozasilla 11. Y voy a pasar por las mozasillas 11 que hemos puesto y el cristal. Así. Y tiene que quedar algo así. ¿Ven? Esto lo vamos a seguir siendo. Lo vamos a hacer hasta completar nuestro trabajo. Qué lindo. estamos entrando, estamos entrando mozasilla cristal y así ¿ven? Y estamos terminando lindo, ¿verdad? Entonces seguimos aquí y vamos otra vez a hacerlo aquí y pasamos aquí arriba. Ahora que estamos aquí arriba Vamos a hacer otra vez el remate. Así, de esta forma. Lo hacemos otra vez para asegurar nuestro trabajo. Vamos a bajar. Y nos vamos a colocar. Miren. Esto recuerden que tienen que... Miren. Esto recuerden que tienen que repasarlo. Esto lo van a repasar varias veces porque estamos trabajando con el hilo nylon es verdad que es un hilo fino pero es un poquito resistente pero como quiera tienen que repasar todo esto después que ustedes lo hayan repasado van a bajar aquí miren nuestros aretes tienen que quedar de esta forma así verdad miren así tienen que quedar entonces yo me voy a colocar aquí arriba de este lado y voy a pasar al cristal al bijo del número 3 voy a tomar cinco mozasillas y voy a hacer esto lo voy a repasar vamos porque ahí vamos a poner nuestro enganche miren vamos a repasarlo así de esta forma varias veces porque puse 5 porque necesito que el enganche me quede al justo del bicono y al justo de la sillas si ustedes quieren le pueden poner otro tipo de enganche y también le pueden pueden jugar con las mozasillas yo lo que voy a hacer ahora es que voy a repasar todo esto y me voy a colocar es como les estaba diciendo, tienen que repasar todo esto. Porque me quiero colocar de aquí debajo. Ahora yo voy a adelantar y me voy a quedar aquí abajo. Bien chicas, yo estoy repasando. Miren, estoy ya llegando a la parte final. Aquí. voy a subir hasta acá y aquí voy a hacer otro remate ¿Sí? sin que haga rematen que sin, sin que su hilo se le vaya a enredar miren él, ven, él está miren él está ven, no está ni, ni muy flojo ni muy ni muy apretadito entonces con la laca esto vamos a hacer esto miren yo le voy a poner el el enganche vamos a ponerle el enganche vamos a hacer un poquito de presión para que me quede así y con las pinzas vamos a terminar de cerrar el enganche ahora vamos a colocar esto aquí yo voy a cortar este exceso de hilo recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y los materiales de su preferencia ahora con mi pin, con este pin que tengo aquí de cabeza redonda vamos a hacer esto voy a tomar una moza silla la gota Mira. vamos a buscar la manera de, de ponerlo así que quede enganchadito ahí y a esto le vamos a dar unas pequeñas vueltas. Recuerden que tengo varios videos ya enseñándole cómo se hace esto. Y con la tijera de y con la pinza de corte cortamos esto aquí. Bien, aquí está la pinza de corte. Cortamos. Ahora con nuestra argollita de 5 milímetros. Vamos a abrir. Colocamos. Y vamos a hacer esto recuerden que siempre le dije que esto tenía que repasarlo varias veces porque vamos a enganchar esta argollita aquí de esta forma y lo la enganchamos entre el medio de la del bicono perdón que se salió entre el medio del bicono y la musa silla háganlo despacio para que no vaya a enganchar el hilo y se vaya a romper y tengamos que empezar de nuevo, Así de esta forma. Aprieten bien, miren. Y así quedan estos bellos aretes, miren qué belleza, miren. Este, este todavía tiene la laca, miren. No pesan absolutamente para nada, muy fáciles de hacer, de verdad, miren y con materiales que tienen en casa. Gracias y por apoyarme. Y gracias Sileni por compartir este conocimiento con todas las chicas del canal de YouTube. También, gracias también a todas las suscriptoras del canal que nos han brindado su apoyo y a las que se unen y a las que se unen también para hacer las clases virtuales. Ahora, miren, ahora, este ya tiene laca. Miren, este es mi laca. Se la pueden pedir a Sileni yo lo que voy a hacer es, vamos a darle la vuelta y vamos a poner poquita, así esto es para reforzarlo miren reforzar nuestro trabajo y que ellas se mantengan unidas, miren cuando esta parte seque ven eso, eso, eso que está ahí se va a volver transparente y no va a ensuciar se ve ahora mismo, se puede ver la diferencia porque el claro, está en un color claro sobre un oscuro. Pero cuando se vaya secando, miren aquí donde está. A este ya yo le puse, miren. No se ve absolutamente nada. Mejor le da un toque de brillo. Miren qué bonito. Miren, ven qué bonito. Entonces, entonces, tapamos nuestra laca de nuevo. Miren, tiene hasta su protector aquí para que no se la vaya a botar si la dejan mal tapada y esto lo vamos a dejar reposar hasta que seque cuando ya ustedes vean que esté seco eh, es se va a quedar así transparentoso y va a sentir la diferencia porque el arete va a estar firme bueno chicas vamos a dejarlo por aquí que seque ahí tranquilito Gracias, de verdad, mil gracias a todas por el apoyo. Gracias por el apoyo de este hermoso proyecto de esta segunda temporada de, de creatividad colaborativa. Sileni, mil gracias por compartir con las chicas del canal y también compartir conmigo con el canal. Y mil gracias por la laca que me, que me enviaste. Ya saben chicas, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y compartan nuestros videos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy RD. Y también si quieren hacer su aporte para el canal, también pueden escribirme por DM, una, eh, directamente por Instagram. De verdad, mil gracias a todas. Se si les quiere, nos vemos pronto. Espero que este video les guste y que le ayude bastante. Eh, nos vemos pronto, hasta luego. Hasta la otra entrega de Rincón de Rosy. Se le quiere a todas. Bye.